I don't like um, American and European journalists who come to Mexico as though, they, as though everything was so wonderful and democratic in their own countries. I mean, the media in the United Kingdom is totally servile so to the establishment for the most part. And in Mexico you have a sort of an extreme version of the same problem. Digamos, durante años, por lo menos en mi generación, la idea era, crecimos con la idea de que una vez que no hubiera PRI, México cambiaría para bien, pero no fue así y además ahora ya regresamos al PRI. Después, digamos, de una alternancia en el poder que ha resultado casi como la alternancia entre TV Azteca y Televisa, ¿no? Es uh -huh. decir, este, ¿no? Salió uno, eh, cuando creíamos que las cosas no podían estar peor, estuvieron peor. Yo creo que, que hay dos cosas como urgentes. ¿no? Una es eh, que, las, que las cosas se sepan, se sepan tal como son. Y otra es eh, que la impunidad no se vuelva algo normal. No, no sé en qué estado no haya una situación dramática. Estamos en también Nuevo León, eh, Coahuila, o sea, Sinaloa. Veracruz en efecto es una sorpresa porque en Veracruz es más reciente. Sabemos que Veracruz es un, uno de los estados, digamos, donde más ha habido eh, violencia, donde continuamente hay eh, asesinatos y, y, y no solo... Eh, digamos, del crimen organizado, sino también de periodistas y demás. bueno El asesinato de periodistas siempre es escandaloso, pero el problema de México es que no solamente son periodistas, es ya casi todo y en todas partes. ¿no? Y, y, y de que no importa la vida humana, no importa las libertades, eh, nada importa frente al poder del dinero. ¿no? Y... Es, es sobrecogedor, es perverso, no, no, no se sé ve por dónde, además. Y que entonces todo el mundo siente como casi parte de, del paisaje, ¿no? Uh -huh. Que haya hechos impunes y que se pueda asesinar un periodista y no pase nada, uh -huh. se diga que se investiga y a, la, a los pocos días ya se olvidó, ya no se le dio seguimiento, ¿no? Eh, hacer un escándalo de que le aventaron un huevo en el hombro a una lectora de noticias de Televisa eh, frente a los ocho... Eh, periodistas muertos en Veracruz en el último año me parece un exceso, me parece una cobardía y me parece cínico. Es decir, cuando atacan a los reporteros o conductores o lectores de noticias o de teleprompters de Televisa, que se incluye al nuevo presidente, eh, cuando los atacan sí es un ataque a la libertad de expresión. Cuando matan periodistas no es un ataque a la libertad de expresión, es un asunto del crimen organizado. ¿no? Entonces, por eso, por ejemplo, Lidia Cacho no está aquí. ¿no? no puede venir a un estado como Veracruz sin sentir vulnerada su seguridad. ¿no? La espiral del encubrimiento va, va a hacer que cada vez sea más difícil sacar a la luz algo, porque tú vas a ser acallado y así. ¿no? Una posibilidad sería crear redes, ¿no? Porque las redes, digamos un poco, lo podemos ver así en el Yo 132, eh, hacen que, que, que no haya digamos, una manera fácil de desarticular las cosas, ¿no? uh -huh. este, estas, estas redes son como mucho más eh, robustas y mucho más este, además flexibles, ¿no? uh -huh. sí. pueden ser un poco más caóticas también, pero yo creo que pueden resistir, entonces quizás sea una red de información y de denuncia de estas cosas. ¿no? Um, I mean, what lo que puedes hacer es tratar de conectar los dots y contar la verdad sobre la calamidad que está sucediendo en este país. Pero eso es increíblemente peligroso. Creo que la profundidad que ha tomado el 132 en el caso de la reforma de los medios de comunicación es que pusieron el punto eh, exactamente donde está, ¿no? es decir, en los poderes fácticos, que sí podemos reformar. ¿no? Eh, nosotros como ciudadanos no podemos reformar al narco, pero sí podemos reformar a la televisión, al monopolio de la televisión, y a, esta, eh, a todo lo que viene, digamos, lo que implica ser un monopolio. Eso es lo que hay que terminar, esa connivencia entre información y eh, propaganda que hay en el país, ¿no? que ha, ha, no ha permitido que se desarrolle un verdadero periodismo en los medios electrónicos de televisión y de radio. Um, some things are just endemic in the system, um, and um, you know it's the political system that needs changing. Um, uh, you know the media is sort a kind of isolated planet that operates entirely independently of, of, of politics or economics, you know, let alone the international interests of in the country. Yeah. Um, and I think, you know, that's the root of the problem. Porque los poderes fácticos, y ahí incluyo a Televisa, eh, se siguen metiendo digamos en los procesos electorales sin un control, sin que ninguna autoridad ni siquiera vea los casos, ni siquiera los y ya menos, mucho menos los juzgue y los sentencie. ¿no? Now you have the internet and and, and and if there is a way that, that protects you that protects your family um and can make those connections, they course you do this. But um, you know, um, you know, we, we are in the town where Regina Martinez of Proceso magazine made those connections. Look what happened there. Yeah. I don't think it's a coincidence that we are where we are. I think it has been, say, the way in which this country has operated, and I think that in some way we have all been in that operation.